Bien, y en este segundo ejemplo, eh, la diferencia principal con respecto al ejemplo anterior es que ahora estamos controlando el retardo y por tanto la frecuencia de parpadeo de los LEDs, y esto lo hacemos a partir de la lectura del pin analógico A0 que corresponde al potenciómetro, y estamos leyendo un valor que va desde 0 a 4095 y lo estamos ajustando en un retardo o lo estamos trasladando a un retardo de entre 100 y 1000 mil milisegundos, ¿vale? Entonces, vamos a he subido el código ya, ¿vale? Vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona, ¿vale? Ahora mismo el retardo es bastante grande, el parpadeo es lento, ¿vale? Pero si yo muevo o desplazo el potenciómetro, veis que ha aumentado la frecuencia de parpadeo y si lo reduzco, sigo aumentando y si ya lo reduzco mucho, pues el parpadeo es mucho mayor. Muchas gracias.